mi sobrino fue a mi casa y se llevó uno palo de mi casa, entonces yo le reclamé y dije que si él quería los palos tenía que mi permiso, y él me dijo de todo, mi hermana fue y me reclamó, me cayeron entre los dos, ella me dio una estupada de la escuela. Tu prima. Mi hermana. Tu hermana. De mi sobrino. ¿En qué sector fue eso entonces? Los jardines. ¿Qué relación tú tienes con ella? ¿Ustedes anteriormente como hermana habían discutido, tenían algún tipo de problemas? Nosotros habíamos tenido un problema, porque ella me llevó una cosa de mi casa yo estaba operada. Y yo tuve que irme para donde mi papá, y me llevó una cosa de mi casa, se me llevó casi todo. Y ahí para acá fue que, que me, usé, me que ella te dio la estocada, la puñalada, que hizo? Se fue de las clases. ¿Eso ocurrió en qué sector? En los ¿Tú te vas a querellar contra tu hermana o qué? De ¿Qué en que ella? De la justicia? Nada, yo solamente le voy a decir que pague por lo que ella hizo porque si ella me hubiese matado. ¿Cómo se llama tu hermana? Yajaira. De ¿Yajaira ¿De qué? De la Rosa. ¿Y el nombre tuyo es? Buena Guides. De la Rosa, ¿tú? Ajá. ¿dónde tú vives? De no pimienta. Sí, sí, de